¿Qué tal James? Aquí los a Shifusero7 y si sí, señores hoy estamos en un nuevo video de terror, un nuevo video que les encanta mucho, les encanta que quieran verme morir, ¿por qué? Porque no lo sé hoy, vamos a llamar otra vez a los números malditos, ¿por qué? Porque yo quiero que un maldito espíritu me conteste, la verdad si me contesta me daría mucho miedo y me cortaría la inspiración y me iría corriendo, pero bueno veremos si nos contestan otra vez porque aquí tengo tres números otra vez tres números que son eh, los mismos que marcamos la otra vez pero eh, siento que ahora sí van a contestar o presiento no sé yo creo que si marcamos muchas veces a lo mejor sí puede contestar pero no lo sé no lo sé hoy vamos a intentar así que bueno vamos a intentar con tres números que es el primero que vamos a marcar es el 088 88 88 88 bueno es 088 88 88 O sea tres veces no sí bueno ya ahorita me van a entender porque no sé cómo explicarlo pero bueno a ver vamos a marcar es 088 088 8 88 88 ok así para que me entiendan es 088 888, 888 8, y todo eso no ¿Y qué? ¿Este número de dónde vino? Pues ya les expliqué en el anterior video Que, bueno, si no lo vean, pues se lo dejo en la descripción O aquí va a aparecer en la pantalla, no lo sé dónde lo voy a poner Que es un número que fue... Eh, ok, apareció algo de, de Windows, espérense Apareció, este, digo, eh, es de una empresa Más bien un número que se le dio a un... Empresario que con bueno, este número murió Y se fue pasando en generación en generación Y fueron y cada vez que alguien tenía este número Moría, así que bueno Vamos a marcar este número y ahora estoy solo en mi casa No sé si eso signifique algo que a lo mejor Si me contesten ahora sí Porque los otros videos pues no estaba solo Así que bueno, vamos a ver qué pasa Aquí estoy, esperen Está marcando, estoy marcando Está en altavoz como la Por favor, intenta de nuevo. ¿Vieron que como que entró, pero como que no? O sea, no, entró un poquito y después como que no vamos a marcar otra vez 088888888. -88 -88 ok, vamos a marcar alta voz y vean. Ok, no entró. Vamos otra vez, vamos 5 intentos ahora voy a hacer 8888888888. -88 -88 -88 Ok, no sé, creo que me pasé con un 8, ok, ahí está, listo. ¿Puede ser procesada no, no contestaba, se me olvidó poner el altavoz, pero no. Vamos a poner otra vez 088888888, ok, si ¿sí son 38, creo que sí. Eh, ok, no sé por qué me está apareciendo esto de Windows. Nada no puede ser procesada como la No. No, a vean. Favor, intenta de nuevo, no. oh, vamos a intentar ahora con el segundo número que es el 666, que pues esto significa del diablo, ¿no? Te, todos creo que saben eso, así que bueno, pues vamos a marcar el 666, ahí ver, creo que se están viendo, pues si no, estoy marcando el 666. Ningún espíritu me quiere, no me quiere en mi casa, no me quiere en ninguna parte, nada, nada quiere aquí, ¿ok? Vamos, el último. No, no, no quiere llegar. Que... Vamos al 666 otra vez. Estimado cliente, la no. Es que no sé si es por donde vivo o porque no sé, no ningún espíritu me quiere. Estoy maldito, no lo sé, no lo sé, pero ningún, ningún número me contesta. Vean, ahora vamos con el tercer número que es el 63 0296 que es 70, 63 02 eh, 96 75 36, ok ahí está. Yo siento que este a lo mejor se puede entrar. No, ¿por, qué, ¿Por qué ningún número quiere? Quiere, me quiere, ningún número me quiere. Dios. 6302 96 75 36. ¿Ok? Ahí estamos. Altavoz, marcando. ¡Ay, malditos espíritus! ¡Malditos espíritus! Nadie me quiere. A lo mejor me estoy arriesgando, pero bueno Otra vez me pareció algo de Windows Pero olvidemos eso, a ver No sé, ¿qué, qué, qué quieres? No, no quiero esto, a ver Estimado cliente, la llamada no puede ser ¿Por qué? Procesada. ¿Por qué nadie me contesta? No, no, no entiendo Vamos a probar otro número que este si me lo sé Que es 616 Que este según es el verdadero número del diablo Esto según Estimado cliente, la no puede ser 616 Te estoy diciendo, vamos Vamos, yo sé que puede. Estimado cliente, la llamada. No, no llevo puede... como tres videos así, intentando esto y ningún número me quiere responder. Es que estoy salado, estoy salado. Que... Estimado cliente, a ver. la llamada no puede ser procesada como una. No, máquina. no, no entra. O sea, ¿por qué no entra? Vamos a arcar al 08 que ese como que sí quiso entrar. Como que yo vi. A ver, ¿es ¿cuántos 8 son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ok, ahora lo mejor me faltó un 8, ¿eh? Fíjense porque... A ver. Estimado cliente, la llamada no, puede no, aunque sea ser, así, pero la... me faltó un número. Antes marqué sin un 8. Entonces 088888888. Ok, ahí está. Cliente, la no, no puede ningún ser, espíritu la... maldito me quiere. Ningún maldito espíritu me quiere. O sea, Peral, A ver. Vamos a hacer los últimos intentos para ver si podemos captar algo Estimado cliente, la no puede ser con... Ay, maldita sea, ningún espíritu me quiere Bueno, vamos a probar con el último número Que, bueno, este es el de 6302967536 Este, señores, este se supone que sí es verdadero Porque muchos videos, muchos que han subido de este tipo de llamadas ah, Les han contestado con este número, así que bueno Veamos si nos contestan a nosotros o oh, estamos alados que ya marcamos pero no nos quisieron contestar pero pues se supone que tiene, ¿no? A ver. O no oh, si esperamos el a tono, no, a ver, vamos a ver, favor, vamos a esperar. De nuevo, o al 611, donde te atenderemos a ver. Con gusto. Mensaje 16. No, o sea, no quiere marcar, vamos a marcar otra vez. ¿Por qué? Porque sí. Cliente, la llamada no puede ser como Vamos a intentar Este número, este número tiene que ser Este número yo yo sé que tiene que ser Este número cliente, la llamada no puede ser Tres veces voy, marcar, tres veces Vamos a intentar quince veces 15 malditas veces, llevo tres Llevo tres Estilado La cliente, cuarta, la cuarta No importa, todavía tengo esperanzas Tengo esperanzas de que pase algo Vamos con la otra Otra vez la quinta, la quinta, recuerden, son 15 veces. Estimado cliente, oh, ¿qué, ¿qué, qué onda? No sé qué marca? pasó. Si, favor, yo escuché que entró, ¿o no. O no sé, o oh, fue mi imaginación, ya ando ya ando alucinando. Al, al, al, al, al, no sé qué no quise decir, pero bueno. No quiere entrar, no quiere entrar. Se hace difícil el espíritu, se hace difícil. Estimado cliente, Siete veces ya voy. Siete veces, siete malditas veces voy y no no no no contesta nadie Estimado cliente, la llamada no puede ser presentada como la marca es, es que nadie me quiere o qué Nadie malditamente me quiere Estimado cliente la, la novena vez y nadie O sea favor, Ya ya es mucho intento para que na nadie te responda No sé, no sé qué está pasando si y sí, a mí la nadie. No es que no, o sea, ningún espíritu me quiere ya para este intento. Vamos con 15 veces. Yo dije que 15, vamos 10. Cliente, vamos por la 11. Vamos por la 12. Que yo siento. Estilado vamos. Cliente, la Tengo no puede ser que en enfocarme la y sentir que, que, que si sí va a pasar algo. Que si sí va a pasar algo. Vamos. Cliente, la 13, la no importa, no importa. Es que Faltan dos. Faltan dos, yo sé que puedes, yo sé que puedes contestar, chavo, yo sé que puedes. Estimado cliente, la llamada no puede ah, ser contestada como la marcada. La última, la última maldita vez. La última maldita vez. Vamos. Estimado cliente, la llamada no puede ser te atenderemos con gusto. Mensaje. 16. Así que bueno como pueden ver ningún maldito espíritu me quiere o sea Marco pero nadie nadie contesta por qué porque se hacen los difíciles pero bueno espero que les haya gustado este video que pues al parecer otra vez no tuvimos respuesta A lo mejor ya este sea el último video De llamando a los números malditos O pues si me dejan otros números Pues intentaré que sean diferentes a los que ya marqué Porque eh, me puse a investigar Y no encontré algo diferente No encontré números eh, extraños Que puedan decir, ah pues estos no lo he saltado En otro video, no, eh, siempre he encontrado Los mismos, los marqué en este video, así que bueno, si encuentran otros números, pues déjenme en los comentarios y con gusto haré esas llamadas para ver si contestan a, eh, en esta bueno en esa ocasión, o si no pues si no, ningún espíritu me quiere o, na, o no es cierto esto, y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video, un saludo y adiós